Buenas noches, queridos visualizantes. Eh, algo que me faltó decirles en el video anterior, es que eh, cuando te enseñan de una manera muy clásica a sostener la guitarra, generalmente te dicen que tengas la guitarra muy fuerte con el dedo gordo, con la mano izquierda, y lo que no te explican, es que la mano izquierda generalmente hay que girarla de acuerdo a si estás tocando una cuerda grave, que las cuerdas graves, si sos zurdo, están acá, en lo alto, y si estás tocando una cuerda aguda, va a estar abajo, por ejemplo, la primera cuerda está abajo y es aguda, y tenés que girar bien la muñeca para poder llegar más fácil a... a a los acordes o a cada una de las notas por separado, si es un punteo, por ejemplo. Otra de las cosas que me faltó explicarles en el video anterior es que el ejercicio que uno, puede, uno de los ejercicios que uno puede hacer para mejorar en su digitación de guitarra si estás en un nivel inicial, tenés que poner el segundo dedo en el primer traste de la sexta cuerda el tercer dedo después presionar cada uno por separado primero el, el segundo dedo en el primer traste de la sexta cuerda el tercer dedo en el quinto traste de la cuarta el cuarto dedo en el tercer en el tercer traste de la tercera y el quinto dedo en el cuarto traste de la segunda y después para seguir el ejercicio es poner el primer el primer dedo el segundo dedo el dedo índice en, la, en el primer traste de la primera cuerda el tercer dedo en el segundo traste de la segunda el cuarto dedo en el tercer traste de la tercera y el quinto dedo en el cuarto traste de la cuarta Obviamente, no vas a dejar todos los dedos presionados, tenés que soltar y, no, y tocar cada una de las notas. Y ese es un ejercicio para ganar velocidad con los dedos. Otra recomendación que le doy para alguien que está más avanzado y sabe hacer acordes, es por ejemplo, si sabes hacer el acorde de La, el de La menor, el de Sol y el de Mi, no practicar cada uno de esos acordes como si estuvieran por separado. Practicar. Cómo pasar de la mayor al sol, después practicar cómo pasar de la mayor al la menor, practicar cómo pasar de la mayor al mi, después tomarte el tiempo de practicar de pasar de la menor al la mayor, de la menor al sol, de la menor al mi, y después tomarte el tiempo de practicar del sol mayor, estamos hablando en este caso del sol mayor, al la mayor del Sol mayor al La menor y del Sol mayor al Mi. Y mientras más te tomes el trabajo de practicar esa correlación, digamos, entre los acordes que vos te sabes más vas a ganar agilidad y facilidad para pasar de un acorde al otro. Hay acordes que son más difíciles, existen el Sol séptima, el Re séptima, y otros acordes que no conozco, pero siempre que te aprendas acordes nuevos practica todos los acordes anteriores que vos te sepas para pasarlos a ese acorde nuevo, y ese acorde nuevo para pasarlo a todos, a todos los que vos sepas y también otra cosa que noté es que cuando uno toca un acorde está tocando varias notas al mismo tiempo pero eso es una, una teoría mía que si estás tocando el sol, estás tocando varias notas al mismo tiempo y se puede hacer algo más que un acorde con eso, me parece. Bueno, disculpen si en algo estoy equivocado, y si alguna persona de los que me miran sabe más que yo, por favor, corríjanme para que no diga burradas, y siempre tengan en cuenta que es en base a mi experiencia personal en la práctica autodidacta de la guitarra, por más que tuve un profesor de chico que esas cosas básicas me las había... O sea, me había dado unas clases muy básicas de guitarra, pero después es como que en la práctica te vas encontrando con todas esas cosas que tenés que deducir vos solo. Yo solamente las comento.